Bendita, bendita, la pluma tuya se ve desde la luna. Bendita, bendita, la pluma tuya se ve de la luna. Y que desde lejos se te de todos los fenómenos humanos manifestados.